Donde mencionabas que tu hijo se escuchaba música urbana y te sorprendía en la manera en que, le que yo... Le encanta, le encanta, le encanta el reggaetón, en mi casa todo el día se escucha reggaetón, entonces no. es normal... Porque, ¿A quién escuchan más tus sí? hijos? Bueno, escuchar a... Balvin, a jo, a, Marlu, a Manuel, a Carol G, a Bad Bunny, les encanta Bad Bunny, a Osuna, les encanta... Entonces pues, yo estoy ahí todo el día parando y, y... no te dicen ellos, no te dicen ellos, eh, papi, graba un tema con contigo? No te, no, te No, porque ellos saben que yo hago mi música, a ellos les encanta mi Ay, música también y y yo creo que de eso se trata, pero yo, a mí me parece muy chévere, a mí me encanta. O sea, hay muchas cosas que me gustan de, del género, de la estética, digamos, de la composición y de la producción. Yo escucho hip hop desde el año 95, 96 más o menos y siempre desde esa época como que hasta hoy he visto como toda la evolución. Juan, bueno, es una noche muy especial para ti, porque tu fundación hace un evento nuevamente a favor de una causa social. Cómo te sientes por estar siempre involucrado en ese tipo de, de causas. Bueno, yo me siento muy inspirado y Catalina Cox, que es la, la directora de la fundación, ha hecho un trabajo maravilloso durante estos años y nos sentimos muy inspirados con todo lo que pasa en la fundación y alrededor y la gente que conocemos y sobre todo el deseo de, de querer, digamos, eh, proponer cosas para que la gente se motive y poder, digamos, eh, no sé, encontrar los líderes en la comunidad y que ellos sean en su comunidad, gente que traiga la, al imaginario de las personas el, el, el concepto de la paz, así que nos, nos gusta, nos gusta. Hemos visto un Juan más involucrado con la música urbana, con fusiones, un disco bien rico en ritmos, ¿por qué se ha dado ese cambio? ¿Piensas que las plataformas no están en el mismo apoyo de antes? No, no, no, yo creo que a mí me parece muy, muy interesante ver lo que pasa en la música y no necesariamente tienes que adaptarte, pero puedes como si te gusta puedes coquetear con ciertas cosas, no y, y ciertos elementos he traído de, de, la, de, la, de la música urbana que me encanta, o del hip hop, pero siempre voy buscando también mi forma de reinventarme y de, de, de arriesgarme a hacer cosas distintas, ¿no? jamás podré ser un artista de reggaetón, no, no, no me interesa, pero respeto mucho el género, me encanta lo que hacen, pero yo no soy, pues no soy un artista de reggaetón, ¿me entiendes?